Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Recursos? Entre otras cosas, en la sección Recursos puedo descargar las aplicaciones que me envían mi padre, mi madre o mis profesores. Para descargar aplicaciones, primero pulso en el botón Recursos. Después, en el botón de las aplicaciones. Y elijo la que quiero descargar. Pulso el botón Instalar, pulso la flecha atrás hasta que vuelva a la pantalla de inicio.